皆さんこんにちはお元気でしょうか今日はこれを皆さんに共有していきたいと思います合格しましたイェーイこれは日本語能力試験n 2 の証明書でございます日本語能力認定書で書いてありますやっと手に入れましたね上記のものは 2022年12 上記のものは、2022年12月に独立行政法人国際交流基金、 および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施した日本語能力試験n 2 レベルに2022年12月4日に国立 交流 いや、2を1 Voy a tomar un video para el recuerdo. Hola, como están? Les saludo. Espero que se encuentren bien y bueno, como les de mencionar, voy a dejar este video para el recuerdo. Uh... Finalmente he podido obtener el significado de eh, la suficiencia de idioma japonés nivel N2 Y aquí está mi certificado ¡Yay! Como pueden ver aquí dice esto certifica que la persona nombrada arriba ha pasado el nivel número 2 De la prueba de suficiencia de idioma japonés rendida en diciembre de 2022 administrada de forma conjunta con la Fundación Japón y los servicios de eh, intercambio educacional japoneses. Este es el certificado, viene con los sellos, etc. Y es de un papel un poquito más grueso. Atrás se explican un par de cosas. Después tienen este otro papel. Uh, me viene este otro papel que es como la explicación de la calificación en forma detallada. Um, el anterior era simplemente un certificado. Este es en cambio el reporte de calificaciones. Y si le doy la vuelta, pues resulta que tengo una información de referencia con A. Es decir que el número de respuestas correctas es de 67% más en mi caso. Y después tienen pues una, una hoja en la que explica la, la calificación. Esto seguramente les viene a todos los demás. Después de varios años de... De estudio he logrado esta certificación y bueno, y simplemente quería compartirlo con el mundo. Algún día espero tener las 5 certificaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, N el nivel más difícil y 5 el nivel más fácil. Por ahora el N2 es lo que se requiere para buscar algunos empleos en Japón o para aplicar a ciertas universidades en Japón también. Así que ya te, estoy en un firme, en campo firme. Uh, veamos qué me depara la vida después de esto. Muchas gracias. Uh -huh. Sigan adelante.